¿Estáis viendo? Sí, sí, me estoy viendo, ¿cómo no? Soy este tipo de aquí Y este tipo de aquí Es alguien llamado Adri Programmer Que no es nada pro, entenderlo Estamos aquí en Fortnite de la nueva temporada ¿Cuál es? La 4 del capítulo 3 ¿Y tú cómo lo sabes? Anda, sí, claro Porque lo pone aquí Hombre, Ah Vale Vale, bueno, vamos a jugar algunas partidas, eh, a ¡Ah! ver, eh, quiero deciros que, nada, vamos a jugar, ¿no? Solo eso. Hombre. Eh, a ver, eh, primero hay que ir pase batalla, vale, ya lo he visto, ya lo he visto. ¿Ya está? Y serio? Ah, yo voy a salir vale, más a ver, vale. eh, no sé, pase batalla nuevo, no me gusta tanto, yo le di un 5, ¿y tú? yo Un 7. ¿Un siete? vale Eh, es pero que... voy a salir más vídeos. Eh, ¿que si va a salir en el vídeo? No, en más vídeos. Ah, eso si tú quieres. hombre alguna vez ah. que estoy haciendo, que voy a hacer un vídeo, puedes preguntarme. ¡No puede ser! ¡Es el baile de comero chino! ¡Comero chino! Yo? Sergio, ¿quieres tamales? ¿Quieres tamales? Uh, perreando. Perreando la escuela Ah, no, Púrame, va, a palman, vale, déjame A ver, a ver, ¿cómo vamos a jugar al pac uy, uh, qué malo Dios, qué malo, Obvio. Ay, ay, como, como, mira como, mí Están matando, que malo eres, doble, triple Vamos, que malo, Ay, no, que no, ciudad. que pierdo Triple cristal hecho. Eres muy malo, muy malo. ¿Sabes que en realidad no estoy jugando? Esto es un baile. Ya, ya lo sé. Vale. Para poder... Para mis tamales. Tus tamales, cada manillo. Yo no los tengo. ¿Dónde quieres que estén? ¿Dónde que ¿Qué? prepárate para la llamada de Dios. los siete son historia, la paradigma saltado no caer hombre y ahora depende de nosotros descubrir qué está ocurriendo en la isla deberíamos empezar por aquí y comprobar si los siete han dejado algo útil Pico, pico ah que comprobar si los siete han dejado algo útil los siete ah hay que ir aquí para la misión pero mejor vamos a hacer en este vídeo una partida a ver Llevo mucho tiempo sin jugar a y tal vez no me salga tan bien como antes. ¡Ah, mira! Un arma. ¡No! Per... ¿Qué hace? ¿Pero qué ha pasado? Ay, Dios santo bendito. Que me pensaba que había algo ahí y que. que me pensaba. No sé, ni yo que qué está. ¡Qué move! Está por aquí al lado. Está ahí un disparo Yo me estoy curando. Porque no veo Ay. lo que dice. Como no me lo cargo? Ojo piojo, ojo piojo. Eh, me pijo. Ojo oh, piojo, ojo oh, piojo, ojo, oh, piojo. Wow, el piojo. Qué malo, eh, por Dios, este. Venga, pues, para el lobby, ¿qué rascas? que las máquinas Que yo, yo no tonto? creo. Oye, toma, Corto. te avanzo. Venga, ya, me lo he colgado. Toma. Ay. Espera. qué me vence a Eh, que. Es que yo ya me he que yo no puedo. Ah, vale. O debería haber de tomado esa Sergio. antes y estaría full Viva España para Tenemos para que, este conseguir, co te que conseguir para cosas para protegerlo y que no venga nadie Como, como la última claro. era el... Sergio, este. ¿Madrid-Zestete o Barça-Zestete? ¿Qué? ¿Madrid-Zestete o, Ma o Barça-Zestete? Yo qué sé, no sé en realidad ah, que yo fútbol es que no veo mucho Un tiro o monta en, en distintas fútbol. partidas. Fútbol. partida okay. venta ya hombre ¡Qué okay, un furbito un furbito un furbito cofre de lindario chica lo manito. con esto tío nada de lesionada en la sí. de nueva temporada nada no, nada no, no. un furbito un furbito hombre ¿Qué eso, no lo tengo es... ni que no eso es nueva temporada Adiós. ¿Te, río, te lo has cargado? Oh. No pasa nada. Eso se arregla con... Algo. ¿Qué es Menos mal que está esto Ojo. para jugarlo. Ah, bueno, ya No, no, no, mejor no, no, no, ¿Para qué oro? Lo lanzo. La, la, la, la, la, no. Vale. ¿En serio, no? Que te conozco. No. Ni se te ocurra, ¿eh? Vale, vale. Venga. Ni que ni se te Furbito, furbito. No. Venga, empieza. Eh, a ver, ¿dónde está? Vale. Desde ahí mismo, digo. a dale, grupo. Que sea que sea que sea que Oh, no eso no guys. cuenta, eso no cuenta, que estábamos javentando no, no, no. Es que oh, varias... ¡Ostras, que viene Corre, la tormenta! ¡La última, ¿Eh? la última jugada! ¡La última, la última! ¡Corre, sáquenlo! ¡Última jugada, vengan! ¡Que no puedo! Que si no antes no, no te voy a dar las empanadas, ¿eh? ¡No! ¡Gol, sí, no. No, gol, gol, gol, gol, gol no! ¡Gol, no, no, no. Y ¿Alguna gana vez? el partido el real, Madrid. Alguna vez te haré la revancha. O no? Haces de yo. Esta. Que se sido el goleador de la champions. es, es Un pib, un pibe. Un pibardín. ¡Qué calor Hay un pibardín. lo Ahí está. ¿Cómo? No, lo creo. Eh, llama, llama, sí, he visto, mamá. he visto una llama. Vamos por el... Bueno, ya voy yo. O oh, te ayudo. No, ah, ve tú, ve tú. Vale, aquí no hay nadie, aquí tengo un poco. Vamos, ahí. Oh, Bro. te ¿Qué, ¿Qué? Nada. Ah. ¿Qué? Ah. ¿Qué? ¿Por Ah, que está en batalla. No, que estoy ah, con, en batalla con las llamas. Vamos. Ah, Vamos. que te quiero. Okay, para ti, para ti. 3 dos drops. Llévate esos minis. Ah, es que no puedo, tío. Ah, vale. Sí, y... Ah, eh, el escudo grande sí puedo llevarlo yo. Vale, y hay otro allí arriba Ah, vale, es verdad Puedo llevar... Ah, mira, es verdad, puedo llevar también ese Es suerte, ¿no? ¿Maldicho? No, no puedo llevarlo, solo puedo llevar eh Da igual pues, This Eh, allí... Por todo alguien Lo que and significa es que hay un... This is... Nadie, eh, los privados cuando ponen en la clase la canción de francés. A ver, a lo mejor alguna gente no lo sabe, pero hay una canción en francés que la ponen siempre, siempre, o sea, ¿hay que decir? Sí, <risa> Desde, desde el primero, o sea. Ya está guapísima. ¿Esto esto que ha sido para Sergio. Eh, gente, gente, pero gente. Es gente. que parece bueno, que no ha sido mal. Una... Atropellado. ¿Cuánto? No, pues no. Bueno, ahí si se los quita, ¿teis? Ah, vale. vale, vale. Bueno. Ay, tío, yo me quería cargar. Por lo menos me he quedado. Sí, pero antes me ha robado una kill, ¿verdad? Eso no se sí. De eso no se. ¿Qué no sé, cierra ah ah ah hecho? Nada ah ¿Qué ah es eso? Vamos a probarlo... ¡Otra! Aunque yo me estaba yendo... ah ah ah ah ah ah This, uh, this, with this knife. Da ¿Dónde? Oye, eh, espera, vamos al tornado una un momento, que, que quiero verlo. ¿El qué? El tornado, venga. Eh, por cierto, ahí ¿Sí? está el árbol de Huguito. Sí, el árbol de un Ah, es verdad, el árbol de Huguito. Oye, pero pues huguito. por ahí no es. No. Ah, ah vale, es verdad ese. Árbol de Huguito, oh, de den. Eh, venga, vamos. Vamos a la remolina antes de que venga tormenta. Sí, sé, Quiero verlo. Eh, hay uno allí, hay uno allí. Pero creo, creo que está la tormenta. Ah, no, no. Venga, vamos. Hay dos, hay dos personas allí. Venga, ya, tío. De hecho, llenos de porna. Vamos, oh, headshot. A ver... Ah. Es que Pero he no, dejado no. nada. le de dejaban nada. Muerto. Oye, me has robado aquí, eh. ¡Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lutaco! ¡Qué lutaco! ¡Dios! mamo, ¿no? ¡Mítica! Mítica. ¡Eh! ¡Oh, tío! Vale, ¡Ah! eh, pero otra vez. Eso ya es robar aquí. ¿eh? Sí o sí, tío. Perdón, perdón. ¿Para qué es esto? El sarpicón cromado. ¿Qué? ¿Para qué es el sarpicón cromado? Ay, tío. No no no, no, no, no, Ay, le dejado nada. Le dejado nada. ¿Te lo cargues o...? Oh... Yo me lo cargo. ¿Te lo cargas tú oh, o yo? Yo. Eh, depende. No, te está Está vida. Eh, hay aquí uno. Muerto. Oh, muerto. Y hay otro más, ellos. Hay otro más. Bro. Eh, ser suyo, me están disparando Me estoy ya, me estoy me no. me no, mejor me salir de aquí eh, Me va a ligar este... oh, ¿Lo ves? Es que sabe construir como No veas, es que construye, construye Construye, construye, es solo eso Esa es la palabra para él De lo que es, uh -huh. construir Persona, construir. Construyadora De Massachusetts a SOS De Massachusetts Demasiado suceso Sí Ostras Venga, No, morirá. tío No, sí me ha a mejor ¡No! ¡No, tío! Sergio, tío Si me hubieras dejado a mí Que me lo gane, Habríamos ganado Bueno, pues una gran F Una F ¿Pregunta? Pero esto es todo por este vídeo Si queréis que sigamos la serie de Fortnite eh, Conmigo Con él el... O sin él, ponedmelo en los comentarios. Eh, bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Dale a like. Os estoy viendo que no le dais a like. En, en ningún vídeo. Y no me gusta. Estoy Después, suscribiros. Suscribiros. Venga, y. Adiós. Está bien, amiga. Adiós. Yo sé, yo sé. Yeah.